Estoy en Cartagena This is Cartagena The place where my father was born Es la ciudad donde nació mi padre It's a beautiful place Es una ciudad preciosa Good morning, buenos días Y hace muchísimo calor It's a very hot day I used to come here in Holy Week Solía venir aquí la Semana Santa and enjoy a lot y me divertía un montón Bueno, que tengáis buen día y un besito para todo el mundo. Have a beautiful day, everybody, and kisses.